Vamos a ver ahora cómo funcionan los servomotores, tanto los normales como los continuos. Para ello he traído un servomotor pequeñito, vamos a pinchar una placa de prototipaje y como siempre el cable negro lo vamos a conectar a GND. En este caso este servo es un poco raro ya que el cable negro no es negro sino que es de color marrón, pero es igual, es lo mismo. El cable rojo, en este caso casi naranja, lo vamos a conectar a 5 voltios, voltios ya que este servo funciona con 5 voltios. Como podéis ver, al conectar el, el motor a 5 voltios ya se nos ha movido. Y el cable que le va a dar los mensajes de sincronía, es decir, hacia dónde ha de mirar, lo vamos a conectar al pin 8 porque habíamos quedado que nuestra placa de Arduino en Scratch for Arduino la forma de controlar un servo normal es conectándolo en el pin 8. Vamos a realizar ahora un programa con Scratch sencillo que por ejemplo al pulsar el espacio nos ponga el servomotor a 0 grados que espere un tiempo y después vuelva a poner el servomotor a 180 bien vamos a probar a ver si funciona vale, al pulsar el espacio va a cero grados y al cabo de un segundo lo vuelve a 180 de esta forma tan sencilla estamos controlando servomotores eh, vamos a realizar una pequeña modificación y vamos a hacer que el servomotor cuando apretamos la flecha de la derecha eh, gire hacia la derecha ¿vale? y cuando apretamos la flecha de la izquierda pues gire hacia la izquierda para ello ¿qué vamos a hacer pues por ejemplo podríamos hacer una variable que se llame ángulo y vamos a hacer que al apretar la flecha de la derecha le sumemos 1 ángulo y a apretar flecha de la izquierda, pues le restemos 1 al ángulo. Vamos a decir que sumemos menos 1. Y entonces lo que tenemos. Ahí, perdón. Y ahora le vamos a decir, tanto en uno en otro, que el motor que está conectado en el pin 8 lo ponga al ángulo que tenemos definido en la variable. Bien, ya lo tenemos. Voy a aguantar el servo para que sea mejor. Bien. Como podéis ver, va girando poco a poco. Para cambiarlo, por ejemplo, en vez de sumarle uno le podríamos decir que sume 5. a probar ahora hacemos un clic podéis ver que el servo avanza de forma más rápida hacia un lado o hacia otro bien ahora vamos a eliminar este servo estándar y vamos a ver cómo controlar un servo continuo uno de los primeros robots con, con arduino que, que, que monté y, y que después utilizamos para Scratch for Arduino fue este modelo. Este modelo es un chasis de metal con dos servos eh, continuos en este caso son unos servos de parallax pero podemos utilizar cualquier otro servo continuo o podemos intentar modificar un servo estándar para hacerlo continuo vamos a conectar los dos pines que van a 5 voltios de forma conjunta a 5 voltios de la placa eh, vamos a conectar el pin negro a tierra y cada uno de los pines que reciben el sincronismo lo vamos a enviar a los pines 4 y 7 que son los pines que tiene definido la placa de arduino para trabajar con esos servos continuos. Bien, vamos a quitar la placa, la vamos a pegar aquí encima, vamos a conectarle... Eh, el GND a tierra, 5 voltios bien entonces, este cable es muy pequeñito vamos a utilizar otro cable más largo este cable de aquí vamos a conectar uno al pin 7 eh, y el otro al pin 4 1, 2, 3 4, aquí Bien, uh, bueno, vamos a intentar probarlo sin que se nos vaya y vamos a ver qué podemos hacer con ello. Bien, elimino la variable de, de ángulo que ahora mismo no me hará falta y vamos a ver, el, los motores los puedo apagar o los puedo hacer rotar eh, el motor 4 o el motor 7, en sentido horario en sentido antihorario por ejemplo voy a levantar la placa al robot para que no se me vaya o podéis ver ahora el que está conectado al pin 4 va en sentido horario y se le digo que gire en sentido antihorario gira en sentido contrario hago un doble clic en apagado y me lo para bien pues eh, ahora teniendo en cuenta cómo están situados los motores si por ejemplo quiero hacer que mi robot eh, funcione hacia adelante vamos a hacer un un evento que diga arriba, entonces cuando apriete la flecha arriba lo que voy a querer es que el motor los dos motores hagan que el robot se mueva hacia adelante y por otro lado voy a hacerle otro control que va a ser el flecha abajo que me va a servir para pararlo ya que bueno no quiero que en este caso el robot acabe fuera de la mesa vamos a controlarlo bien. Entonces, apretando la flecha abajo, tendremos los dos motores parados, y apretando la flecha hacia arriba, vamos a tener un motor girando hacia un sitio y girando hacia el otro. Eh, yo diría que sería de esta manera, pero vamos a comprobarlo. A ver, apretamos la flecha arriba. Sí, efectivamente, iría hacia adelante, y la flecha abajo me los para. Bien, pues ya está. ¿Veis que es fácil? No es nada complicado el código, es terriblemente fácil. Y entonces ahora este código de aquí lo vamos a duplicar dos veces más y vamos a hacer que gire hacia la izquierda o hacia la derecha. Y de esta forma tan sencilla ya tendremos el control de un robot con servomotores. A la izquierda, a la derecha y entonces para que vaya hacia la izquierda yo diría que esto habría de ir de esta manera y de esta manera. Bien, vamos a probar a ver, derecha... Sí, izquierda, perfecto, lo hemos hecho la primera. Bueno, pues con este programa tan simple ya tenemos el control de ese robot con dos servomotores.